Hola chicos, bienvenidos al siguiente vídeo de Teoría de grafo y ahora vamos a ver varias formas de recorrer eh, un grafo pero que son bastante conocidas son las más importantes y por eso estamos haciendo este vídeo La primera de ellas es el Camino Euleriano donde recorremos todo el grafo pero cada, cada arista la recorremos solo una vez ¿Y en cómo sería un ejemplo? Pues mirad, si nosotros tenemos este grafo tendríamos que recorrerlo eh, entero Pasando una vez por cada arista. Perdón, sí, pasando solo una vez por cada arista. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar aquí abajo. Voy aquí. Subo. Allá. Voy aquí. Voy aquí. ¿Vale? Como veis, yo he empezado en esta. Inicio y fin. ¿Vale? No hemos recorrido todo el grafo exactamente, empezando en un punto y acabando en otro. Por eso es camino. Si fuese, si fuese el ciclo o circuito, tendríamos que haber empezado y terminado en el mismo punto. Entonces, esto es lo que es un camino euleriano. Empiezo en un punto, termino en otro, pero cada lista la recorro solo una vez. vale Borro y explico el siguiente. El siguiente es un circuito euleriano, donde es lo mismo que antes... Cada lista se repite una sola vez, pero empezamos y terminamos en el mismo punto. Es decir, si empezamos en este, en este de aquí, tendríamos que acabar en este, en este mismo punto recorriendo todo el grafo y cada lista una sola vez. ¿Cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Empezamos en este punto, vamos hacia el otro, subimos, volvemos a subir, bajamos, cruzamos... Bajamos otro poquito, subimos y bajamos. Este es el inicio y el fin. Por tanto, este sería un circuito euleriano. ¿Cómo lo he hecho? Pues bueno, el algoritmo que calcula ese circuito euleriano lo explico en un ratito, ¿vale? Dame un segundo. Pues chicos, aquí estoy explicando el algoritmo. Este algoritmo se llama algoritmo de Fleury. Algoritmo de Fleury. ¿Y en qué consiste? Pues mirad, vamos a coger el grafo, ¿vale? Vamos a empezar en un punto cualquiera, por ejemplo, este. Empezando en ese punto, vamos a hacer un circuito dentro del grafo. Olvidaros de todo el grafo completo, solo hacer un circuito en ese mismo grafo. Y un circuito es empezar y acabar en el mismo punto sin repetir la lista. Pues vamos a hacer eso. Vamos a subir, subimos, bajamos, bajamos y tiramos para la izquierda. Ese es nuestro circuito, ¿vale? Entonces hemos hecho, eh, lo voy a poner por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los vértices, ¿vale? Los nombres de los vértices. Entonces hemos hecho del 1 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho este circuito, 1, 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente paso. Coger un punto del grafo recorrido que sea adyacente a los que quedan y hacer lo que hemos hecho antes, 1. Entonces, cogemos un punto del grafo recorrido. El grafo recorrido, como hemos dicho, es 1, 5, 4, 3, 2, 1. Podemos coger cualquiera de esos que cumpla, que sea adyacente con los que quedan sin recorrer, aunque no lo he puesto. Entonces, de los que quedan sin recorrer, queda el 6. Y nos queda el 3 y el 5. Podemos coger cualquiera de los dos. Yo voy a coger el 5. ¿Vale? Ahora cogemos el 5 y hacemos uno. Hacemos un circuito dentro del grafo. ¿Ya lo tenemos hecho? Hemos hecho 5, 3, 6. ¿Verdad? Pues ahora hacemos una cosa que es coger el recorrido anterior, borramos ese 5 y todo esto lo metemos ahí. ¿Vale? Que sería el paso 3. Sustituir el siguiente recorrido en el número, o sea, en el vértice que hayamos utilizado. Perdón, aquí hemos hecho 5, 3, 6, 3. 5, 3, 6. 5, 3, 6, 5. Uy, Frank, estaba hoy 5, 3, 6 y 5. Sustituir el siguiente recorrido en el vértice que hemos cogido. ¿Vale? Hemos cogido el 5, pues sustituimos el siguiente recorrido, 5, 3, 6, 5, en el vértice que hemos cogido, el propio 5. Y ahora vamos a ver pues, si eso se cumple. Borro. Y vemos. Me voy al 1. Me voy al 5. Me voy al 3. Me voy al 6. Me voy al 5, me voy al 4, me voy al 3, me voy al 2 y me voy al 1. Y ahí tenemos nuestro circuito euleriano hecho, donde cada lista se repite una sola vez y empezamos y terminamos en el mismo punto. Espero que lo hayáis entendido y eh, voy a explicar eh, cómo vamos a saber si existe un camino euleriano entre en un grafo, ¿vale? Un segundo Y ya para terminar esta parte... ¿Un camino de Euler existe entre los vértices U y V? Sí, solo sí, todos los, vértices, todos los vértices tienen grado par, excepto U y V. Entonces nosotros decimos, ¿existe un camino de Euler entre 1 y 2? Pues vamos a verlo. El grado de 1 es 1, 2 y 3. El grado de 2 es 1, 2 y 3. El grado de 3 es 1, 2, 3 y 4 el grado de 4 es igual a 1 y a 2, el grado de 5, 1, 2, 3 y 4, el grado de 6, uy, de 6 no, porque no hay. <risa> Entonces vemos, eh, ¿todos son grados impares excepto U y V? Pues sí, hemos dicho que vamos a ver si hay un camino débil entre 1 y 2, y como vemos, eh, todos son pares, excepto U y V2, que son eh, grado 3, que es impar. Entonces vamos a ver eh, ese camino de Euler. Pues sería, por ejemplo, pues podría ser este que tenemos aquí. Y ahí tenemos nuestro camino de Euler. Pues bueno, espero que hayáis entendido esta parte, vamos a seguir con los vídeos, pero ahora en vez de ser Euler va a ser Hamilton y no el de la Fórmula 1. Así que eh, si tenéis alguna duda me lo ponéis aquí en el vídeo y si no, pues espero que os haya gustado, haya servido y lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao, dale a me gusta, dale.